Hay una vieja canción de soldados que dice que los viejos soldados nunca mueren Y se hizo extremadamente popular cuando el general Douglas MacArthur La citó en su discurso de despedida Pero no hay en ella nada de glorioso O quizás sí la canción cantada en el frente de Madrid por la Brigada Lingón cuenta cómo la comida era tan mala y tan tan escasa que los soldados iban adelgazando y adelgazando hasta que simplemente se esfumaban y desaparecían. Por eso la canción dice que los viejos soldados nunca mueren, solo van desapareciendo. El Estado y las comunidades autónomas pagan tan tarde y tan mal a los abogados de oficio que se me ha ocurrido que quizá nuestros gobernantes quieran acabar con nosotros de la misma forma que acababan los soldados de la brigada Lincoln. Por eso me ha venido a la memoria esta canción. All lawyers never die. They just fade away. Los viejos abogados nunca mueren. Solo se van desvaneciendo. There is a sweet cook house not far away We get sweet, damn all three times a day. Ham and eggs we never see, damn all sugar in our tea. And we are gradually fading away. Old soldiers never die, never die, never die. Old soldiers never die, they just fade away.